Bueno, veamos en este caso cómo funciona el apartado de sonido. Eh, hasta ahora el sonido que hemos visto de Scratch son esos MP3 o esos archivos WAP o, o los archivos que hemos grabado directamente con el micro y los podemos reproducir o los podemos parar. Pero no queda solo aquí el sonido ya que podemos trabajar con, con el apartado MIDI de, de nuestro PC. Entonces veamos un poco cómo trabaja Scratch con ese apartado MIDI. Eh, el MIDI eh, nos permite tocar notas musicales de diferentes, de diferentes instrumentos. Para ello lo que haremos es, al empezar el código, fijar el instrumento que queremos que toque, en este caso un piano. Veis que tenemos diferentes eh, instrumentos. Y aquí le diremos qué nota quiero que toque. Sí, en este caso está tocando un piano. Puedo cambiar un trombón. Bueno. Un trombón digital pero un trombón bien y esta nota que veremos que pone un 60, veremos que es este 60, si hago un clic aquí veremos que el 60 dice LOW, -si", low C eh, esto es un DO es un DO de esta primera escala como podéis ver las notas están en, en nomenclatura inglesa donde el DO es una C el RE es una D, el MI es una E FA, SOL, LA, SI y después la nota esta de aquí vuelve a ser otro Do, es decir, tenemos dos escalas enteras ¿vale? desde el 48 al 60 y desde el 60 al 71 y el 72 volvería a ser otro Do uh, fijaos una cosa curiosa el 48 sería un Do pero el Re es un 50 con lo cual tenemos un 49 que no existe ese 49 sería un Do sostenido como ya sabéis en la música entre el do y el re pues hay otra nota que es el do sostenido bien entonces fijaos que donde tenemos un sostenido por ejemplo entre el re y el mi tenemos que pasa de 50 a 52 y el 51 sería el re sostenido en cambio del mi al fa sabéis que no hay sostenido con lo cual el mi será el 52 y el fa sería el 53 Bien, lo que pasa es que dos escalas puede llegar a ser poco, lo mismo nos interesa hacer notas más graves o hacer notas más agudas Fácil. si tenemos que el 48 es el DO de esa primera escala que podemos tocar qué pasa si escribimos a mano un 47 pues que nos está tocando un SI sí de la escala que va por encima y de la misma forma si escribimos un 73 estaríamos tocando un RE de la otra escala Bien, bien, de acuerdo. Veamos más cosas. Esto de aquí dice durante 0,5 pulsos. Estos pulsos eh, equivalen a las blancas, las negras, las corcheras, las semicorcheras de una partitura musical. Ah, pero todo depende de ese tiempo, del tempo que le fijemos nosotros. El tempo sería la velocidad, las pulsaciones por minuto de esas notas musicales, con lo cual medio pulso de 60 pulsaciones por minuto. Podemos bajar ese tiempo o subirlo y la velocidad es más corta o la velocidad de la nota es más larga. Bien. Por otro lado tenemos otro bloque que nos dice tocar tambor. Un tocar tambor sirve para hacer la percusión. En MIDI la percusión va por otro lado. Entonces, de la misma forma que fijábamos instrumentos, en este caso fijamos instrumentos de percusión, por ejemplo, un tambor o una palmada. Bien. Y controlando esos diferentes tambores, como le llama él, pues podemos hacer diferentes partituras de de percusión. Bien. Hay una cosa realmente interesante de, de la gestión del MIDI de, de Scratch y es la siguiente. Si yo cojo este mismo instrumento, hago una, una melodía simple, como puede ser tocar el Do, tocaremos un Mi y un Fa, ¿vale? Lo tenemos aquí. Bien, puedo coger y duplicar este código y cambiar, por ejemplo, las notas. En este caso, en vez de un Do, pues pondré un Mi, y en vez de un Mi pondremos un Sol, y en vez de un Fa pondremos un La. Y lo que tendremos es que las dos melodías suenan al mismo tiempo, con lo cual podemos hacer coros o podemos hacer acordes o cosas por el estilo. Igualmente, de la misma manera, eh, Tony y Diego nos van a enseñar un poco más cómo sacarle más partido a esta parte de, de sonido de Scratch.